Y go. Cuánto tiempo que pasa, apenas notan la amenaza. Y se creen los jefes de plaza, despierta pendejo y ve la finanza. Se chambea, no se tranza, porque luego hay locos que destazan. Les vale un kilo de verga cuando los encuentran fumando mostaza. Que hubo que tranza, por portarse pasado de lanza. Me toca nivelar la balanza. Y con todo lo que tengas puedes pagar la fianza Quiero venganza Poco a poco me comen las ansias Más pesado que una avalancha Solamente bajé de la cima para encerrarte dentro de tu casa